e informaciones y comentarios. Bueno, y a propósito de los acontecimientos del fin de semana, la noche del pasado sábado, el Ministerio de Salud o el Ministro de Salud Pública hizo de público conocimiento tres nuevos casos positivos de coronavirus en el país. De acuerdo con las informaciones ofrecidas por el funcionario, se trata de una joven de 29 años que vivió en Milán, un joven de 12 años proveniente de un país europeo y una señora que vive en Italia y vino de vacaciones a su país natal. Esta última fue identificada como Oraida Hernández, a quien en principio las autoridades de salud habían acusado de haberse escapado del centro de salud tras tomársele la muestra para confirmar la infección. Hernández, por vía de un video, desmintió la versión. Es esa señora que está ahí en la... Sí. Vamos entonces a ver las declaraciones de Horaida Hernández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 Debió de traérmelo. Es un doctor para mí, buen charlatán en lo que le. Eso el, es un buen charlatán. Y muy alarmante. Y muy alarmante. Que no tenía que meterme en las redes. Pa, sin, sin tener un documento que me lo haya traído aquí. Y que yo me haya reputado de irme a curar. Donde yo pago un seguro muy caro. Para yo curar. Ok. Yo lo que no me voy a meter en un hospital público pagando un, una. Un... <música> Bueno, esa es la declaración de la señora Horaida Herrera Díaz. Vamos a ver las declaraciones del ministro de Salud Pública, que también la tenemos acá. Adelante. Fuerte. ...y que califica siempre y cuando se mantenga como está ahora aislada para su seguimiento intradomiciliario. Que pueden recordar que ya hay experiencia internacional de manejo intradomiciliario de casos en varios países el niño de 12 años y su padre han sido ingresados ya en el hospital Ramón de Lara donde eh, están en estos momentos en vista de la cercanía de ambos se decidió la reclusión para vigilancia y observación de padres en aislamiento. Estos tres casos son lo que tenemos actualmente. Queremos ratificar una vez más a toda la ciudadanía que estos tres casos también son importados, que todavía no hay evidencia comprobada de que el virus COVID-19 esté circulando dentro de la población de la República Dominicana. No hay circulación comunitaria del virus. Por tanto, recomendamos a toda la ciudadanía a esperar con calma, sin exaltación ni pánico, la comprobación de circulación comunitaria del virus que no se ha producido a la fecha. A las escuelas y colegios que solamente, como no hay circulación del virus localmente, las actividades deben continuar normales y solamente aquellos niños que presenten síntomas respiratorios o que tengan historia de viaje reciente a países de circulación comunitaria del virus, deben retirarlo y notificar a la autoridad competente con fines de la inspección, investigación y comprobación de la naturaleza de la afección que tiene. Queremos repetir que la República Dominicana cuenta con un sistema centinela de vigilancia de la influenza en el país con la cual se va estableciendo mediante pruebas frecuentes los virus que están circulando en la República Dominicana. Así es que quiero solicitar a todos los medios y a los ciudadanos responsables a mantener la calma y a desear las medidas de educación e implementación de medidas de higiene básica como se han recomendado en todos los sistemas de notificación y anuncios que el ministerio está poniendo a disposición de la población. La mejor manera de enfrentar estos casos es con información veraz en cada momento y que los ciudadanos tomen medidas de cooperación, aún siendo una influencia. Bueno, el <ríe> tema sí. del coronavirus está bastante difícil. Vamos a saludar a Francis en lo que en lo que llega la, la, el, aliento, la el, el aliento el aliento el, el anale que decía el, el anale anal, anal. anal. bueno buenos, buenos días, días Francis buenos días amados Yarjan Carolina Fulvio amables televidentes agradeciéndole a Dios la luz de este día y que nos libre de del coronavirus y de la situación de informar de forma correcta porque esto ha trastornado entonces lo que ya. se creía Mire, una medida, una medida importante para los que tenemos padres que ya están viejitos, uh -huh. es tratar de cubrirlo más a ellos incluso que a nuestros sí, propios hijos. Sí, ¿Saben sí. por qué? Porque el coronavirus afecta más fuertemente a, a infantes sí. y a, y a envejecientes. Envejecientes. envejecientes. O sea, tratar de protegerlo. Mira, eh, son muchas las cosas que se tejen alrededor de este caso, específicamente el de la señora, porque ella sale a dar declaraciones contrario a lo que ha pasado con los demás. Debemos de recordar que, que el caso del italiano eh, también fue muy criticado por el manejo y la situación de cómo, eh, cómo se presentó al país. Esta señora sale desmintiendo las informaciones que da el Ministerio de Salud y esto es muy grave porque estamos hablando de un ministerio que se supone que debe de gozar de toda la confianza de una nación. Estamos hablando de salud pública, no estamos hablando de cualquier cosa. El protocolo que se debe de llevar ante estos casos de coronavirus, el, las informaciones que se emiten desde el Ministerio de Salud ¿A dónde hay que llevar a la persona? Ciertamente, si es un caso leve o moderado, como él decía, se puede manejar desde el hogar. ¿Qué garantía tiene el Ministerio de Salud tiene la ciudadanía, tiene la gente alrededor de una persona, no necesariamente la doña, porque ya dice que ella no le han demo, no le ha mostrado ningún documento y de hecho dice que no está infectada. Pero qué garantía tiene la gente que está alrededor de esta señora. O sea, ella iba a salir de su casa a comprar una recarga, eso es lo que ella dice. Pero asimismo puede salir para otras cosas. Este es un caso particular. Eh, el otro, el caso también del, joven, del, del niño de 12 años, que estaban eh, lo tenían como desde su hogar, me parece, o que lo llevaron a un centro médico. O sea, hacen acuerdos con estas personas que están infectadas para manejarlo desde el hogar. No es posible que tú puedas tener a gente que supuestamente está infectado de un caso que contagia a los demás. Y tú dices, bueno, pero entonces eh, la gente que está cerca, la gente que está alrededor de la señora, ¿qué debe de hacer el Ministerio Público? O sea, tenemos un no, sinnúmero... Perdón, salud, fue eh. que mire, amado, lo relacioné. <risa> y, te, y lo viste <risa> con la cobata negra, ¿verdad? La intimidad, o sea, te ha amado. <risa> o sea, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Eh, ¿Cuál es el protocolo que se debe de hacer? Nosotros, y desde el principio, desde el caso del italiano, como que no ha habido esa confianza del manejo de las informaciones emitidas a través del Ministerio de Salud, no podemos jugar ni relajar con esto. Esta señora han dado el país entero a través a través de las redes y la información que ella da. Cuando mañana vuelvan y nos den otra información de que hay un infectado de esto, nosotros lo vamos a creer. Es cierto esto que se ha especulado desde un principio que posiblemente es un asunto para la distracción de la ciudadanía con otros intereses que sabemos que vienen ahí muy cerca. Son demasiadas no, las sea, preguntas. Sí. El mal manejo que ha, que ha habido en República Dominicana, Dominicana con todo este caso. Los protocolos no se han seguido bajo ninguna circunstancia. Mira, Carolina, y amable televidentes. Yo en lo particular ayer vi la información, la dejé correr y, bueno, y puse algunos comentarios en el grupo nuestro. Pero la verdad es que nuestro país es sumamente especial. Lo que tenemos de conocimiento por la información internacional es de la rápida propagación de este virus lo letal que resulta en algunos seres humanos y que China fue tomado desprevenido y que se ha visto obligado a invertir recursos humanos, recursos económicos para producir en breve término hospitales para combatir esta pandemia. Aquí, como país especial, resulta que el primero que se define y se coloca dentro de la, del mapa de infectación, entonces aparece, diciendo adiós a través de unos cristales, en aquellos lugares donde está el virus, aparece lleno de aparatos, reguardado, con una protección extrema. rama especial, resguardada. Y aquí resulta un relajo. Se están ganando del Estado a través, y este señor de salud pública está perdiendo efectividad, cuando se dan estas informaciones y luego se tratan estas informaciones. Y oigan esto, aún no se tiene cura o no se tiene antídoto. Y se está trabajando aceleradamente que a fines de este mes o a principios de este mes en, en, un, en Japón, ya encontraron cómo se, se relaciona con las células humanas el virus. Es lo más importante que ha aparecido. Ahora aquí ya le damos que hay trato leve. especial y leve. Ya le están dando carácter de leve, medio y alto, parece. Y lo otro, en el protocolo ya resulta que el jabón de cuava... Es más efectivo para evitar que el alcohol. Nos estamos volviendo locos. ¿O a quién le creo? Él lo explicó, el doctor lo explica y sería importante que un profesional de la salud nos llame o nos escriba por WhatsApp y nos explique eso. Porque él, si dice, no él dice que... Razón, eh, sí, pero, sí, pero eh, mira que pasa que como nosotros no somos profesionales de la salud, debemos buscar a una gente que sepa de eso. Por ejemplo, él dice que el, el alcohol es un aislante. Eh, y dice que el jabón de cuava es un antiséptico sí. Que es una cosa que es la otra Entonces sí, sí. Eh, es importante que sea un profesional de la salud Quien dé esa explicación eh, Porque nosotros básicamente Salud Pública le... recomienda uso del jabón de, de, cuava, de, de, de cuava Para prevenir coronavirus bueno, Miren eh, Señores, yo Hay como, muchísimos doctores ahí que nos están viendo Que, que nos llamen Yo nos como escriban. una persona entrometida Que no tengo eh, El background profesional de ese asunto de salud, pero como un ciudadano común y cualquiera, como el caso de la señora, puede decir que simplemente ahí el protocolo no se llevó a cabo. Esta señora llega el 29 de Italia, llega prácticamente sin síntomas, vamos a decir que supuestamente, porque no sabemos lo que se está haciendo en los aeropuertos. A, a siete días, seis días, ella se siente mal y viene a un centro médico. Ese centro médico... Eh, simplemente eh, la parece que fue un examen normal, común y corriente y la despacha a su casa. Manténgase en su casa, por diría yo, por si acaso. Esa muestra que se tomó a esa señora, si fue que se tomó la muestra, debe ser enviada a un laboratorio a Santo Domingo. Al laboratorio nacional. Al laboratorio nacional o Atlanta, que tampoco eso es de una vez. Mientras tanto le envían a Villa Arriba, a su casa, y le dicen manténganse ahí. Eso también es una violación al protocolo porque deben de concienciarla primero y también llevar eh, un sistema de monitoreo directo con ella presencial cerca de esa vivienda. Uh -huh. Lo otro es que estamos aquí frente a un ministro de salud pública que simplemente se ha precipitado en anunciar a la ciudadanía estos acontecimientos. En Estados Unidos hay 230 infectados, pero ya hay 23 muertos, lo que indica una tasa de letalidad de un 10%, que también depende el seguimiento que se le dé, también depende el protocolo cómo se desarrolle. Hasta ahora... La disparidad Estados Unidos-China con la tasa de letalidad es enorme. Nosotros como país totalmente desorganizado, porque así lo ha demostrado estas situaciones, este país es un eh, simplemente tenemos que, entre todos, ayudarnos, no entrar en pánico y tratar de llevar el proceso con seriedad, no con relajo, porque... Lo que hemos visto en los memes y lo que hemos visto en las redes es como si fuera un relajo. Mira, eh, yo pienso que eh, hay que ver las cosas en su justa dimensión. Me da la impresión, primero ese documento que ella tiene no es el resultado de un análisis, por supuesto, sino un documento de confidencialidad. Yo Ahora yo pregunto, Exacto. ¿se estila... Dentro del protocolo creado se estila un documento en el cual ella se comprometa a no salir de su casa. ¿Eso es parte del protocolo? Primera cosa. Segunda cosa, ¿puede una entidad pública como Salud Pública dar un documento de esa naturaleza sin timbre, sin sello, con una redacción que me da la impresión que la hizo un analfabeto? Sea quien sea que haya redactado eso, es un analfabeto o por lo menos es un desconocedor de la correcta redacción que se utiliza en el área pública, por ejemplo. Y se lo dice alguien que ha estado más de 24 años en el área pública. Entonces, eh, me da la impresión que ahí hay otra cosa. Es muy probable, ella, no, ella hasta ahora no se ha demostrado, ni tiene ella, ni nadie ha mostrado un análisis de un, del Laboratorio Nacional que diga que ella... Eh, tiene eh, el coronavirus sí. Simplemente ese documento Lo que ella ha mostrado Que se lo dieron en un centro médico privado Aquí en San Francisco Y le dijeron váyase para su casa Y con esto usted puede Esto es como un compromiso Entre la entidad y usted Ahora, ¿habrá denunciado a esa entidad Si sospechaba de que ella está eh, eh, Afectada o posiblemente afectada Pudiera estar posiblemente afectada del coronavirus? ¿Habrá informado a las autoridades? Todo eso hay que verlo. Todo eso hay que verlo porque si no, ahí lo que hay es un gran engaño y han metido a esa mujer al medio. ¿Qué pasó? Es muy probable que, ya, que le hayan entonces cobrado unos cuartos. Yo no digo que se lo cobró el centro médico. Me estoy diciendo eso uh -huh. para que no me tergiversen en lo que digo. Puede ser que le hayan cobrado unos cuartos para decirle, no, usted no, usted si usted tiene, nosotros la vamos a, a, a, a, a mandar a su casa para que no vaya a a cuarentena, pero usted tiene que comprometerse con nosotros a que no a no salir. Y le dieron ese papel. Carta Habría compromiso. que ver si esa con el perdón es la firma supuestamente de Morisete, porque no creo yo que ande la firma de Morisete en un documento redactado así, como está ese redactado, y además sin timbre y sin sello. Si es así, que el Dios no coja confesado, o que el diablo no coja confesado, que dice no. Hay un refrán por ahí de que no que no cojan confesado. Bien, leyendo detenidamente el, el documento, eh, se puede observar que ciertamente ni tiene sello ni está timbrado. Eh, y dice aquí que ella se negó verdad, eh, a, eh, a ser trasladada a la unidad de aislamiento porque ella alega que vive sola. Luego más, más adelante, lo primero que ese documento no debió ser público, pero ella lo hizo público. Y es importante decirlo. Lo estamos presentando porque ella lo hizo público. Eh, Pero ella está muy segura y dice, sí, sí. yo ningún momen, eh, a mí en ningún momento, en, el, me que en me el tercer párrafo ahí dice que ella fulana de tal de, de cédula número tal se compromete a mantenerse a la total disposición en aislamiento en el hogar durante el tiempo que sea pertinente bajo las medidas de control del Ministerio de Salud y entonces ella afirma que la están visitando. Lo que quisiéramos es que eh, el director provincial de salud Doctor Morissetti le explique a, a, a esta provincia y al país qué es lo que está pasando porque alguien está hablando mentira. Primero aparece el ministro de, de, de salud diciendo que se, que se fugó. ¿Qué es lo que provoca aquellas reacciones? Ella dice, pero si yo no me fugué, a mí me entregaron un documento, según ella, me entregaron un documento que está firmado bueno. por el doctor y me dice que me, que me quede en mi casa. Pero entonces, ¿quién se queda vigilándola ahí en su casa? Porque me dicen que ella iba a salir sí. a comprar una, una, recarga. una recarga. Algo para entonces, aportarte. está rompiendo. Si sí, es verdad que ese acuerdo se llegó, entonces está rompiendo el acuerdo. A algo para aportarte, Juanet. Ella llega al, al, al centro médico. El, hay que tomarle muestra y mandarlo al centro al laboratorio nacional. Uh -huh. Se coge entre 5 y 6 horas saber los resultados. Sí, pero eso fue el 4 de marzo. Sí. Fíjate que el documento dice... Si lo pueden colocar, muchachos, dice quien suscribe, eh, Ramón, Morissetti Fabián, director de Provincial de Salud, se asiste el día 4 del mes de marzo del año 2020 a la paciente fulana de tal. Sí. O sea, que hoy estamos a 9, ya de eso hace 5 días. Sí, pero ayer, cuando ella cuando ella eh, denunció, hacía 4 días, pero otra cosa, eh, ella dice, van y me visitan con ropa común y corriente como civil, no van en forma de protección ni nada y el se pronto. sientan entonces ahí sería, conmigo. Entonces, entonces, a propósito eso. de eso, sería importante que, que el doctor Morris te explique esto, porque esto no es un relajo. O sea, esto no es de que, ay, dijimos esto y nos equivocamos, ya no es esto, ahora es otra cosa. No. Tiene que haber un poquito, eh, eh, eh, mm. un nivel de, de responsabilidad un poquito más alto y la gente tiene derecho a estar informado y a saber lo que pasa. Claro. No es verdad que eso sea de que, aquí ah, que, que si es leve, como decía Francis, Mire. si es leve o si es, o si es alto. No, no, no, no es posible. ¿De dónde en le ningún país yo he escuchado eso. eso ¿De dónde no es le posible? llegaría la información al ministro? no de lo que pasó. ¿Sería oficialmente la... o a través Todas del Centro las Médico clínicas Hay un protocolo Miren. de enlace, de información. Ahora a las sí, 8 y 30, a propósito de decirle sí. a la persona que a las 8 y 30, esperen por aquí, el Centro Médico Siglo XXI va a emitir una rueda de prensa sobre el caso. Vamos a ver cuál es la información que ellos van a dar ahí con... Ah, pues ahí nos los aclara. Sí. Miren. Sí, pero podría aclarar la parte del centro, exacto, no más bien el, el, el manejo que ha tenido el Ministerio pero de Salud. Estoy llamando a Morissette, hace rato. Mira, parece eh, que tiene alguna llamada de en línea, definitiva, pero no doctor en definitiva y es una especulación lo que voy a hacer yo voy a especular en definitiva también le vamos a dar un tanto de razón a quienes están en las redes opinando estableciendo que hay un sector que es el oficialista que le interesa que las elecciones se, le, se contagien con COVID-19. No no, no, no, no, no, no, es una no, especulación. No, pero espérate. Pero, pero no, no, no, pero no, espérate. Eso es peligroso. Pero espérate. Solamente el Estado tiene control de la comunicación. Porque también hay un protocolo que indicó que las únicas personas que podían tocar o hablar oficialmente del COVID-19. Es ese señor que aparece ahí en la pero eso es correcto. Entonces, pero eso ¿cómo es, correcto es posible? Desde el punto de vista lógico del manejo no, de del Estado claro. y de la crisis. Y es lo correcto, entonces. Es lo correcto. Es lo correcto. Pero cuando caen en estas debilidades, desde el italiano hasta aquí, ¿qué no puede pensar el pueblo? ¿Es eso lo que quiero entrar en no, razón? No, no. ¿Qué no puede pasar? La, la especulación, o sea, eso es natural por la manera en que se han manejado. Es natural que la gente piense lo no, y la red, un número de cosas. Hey, atención, la lo gente se puede especular en las redes. En China provocado. se dijeron que iban que iban 150 mil muertos. o sea No no nos no podemos negar a eso. Siempre la gente va a especular porque la, hay gente que vive en las redes sociales relajando. Que lo que vive es sentado haciendo cuentos y relajando y inventándose vainas. En China dijeron di que eran 150 mil muertos okay, que iban. Dice Humberto Eco redes. que las redes sociales han permitido sí, hay que, tener cuidado con que eso. una legión de idiotas opinen a nivel mundial. Eso es increíble. Y es bueno que no, no, tratar de no politizarlo porque es una cuestión muy delicada. Chica, bueno, que usted nos tiene por ahí.